Oh, oh, oh, oh, oh, legendario otra vez. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cash. Bueno, bueno, bueno, mirar cuánto dinerito, chicos. 5000 de oro que vamos a abrir en el vídeo. No me voy a demorar más. Vamos allá. Y bueno, vamos a hacer una aperturita de máquinas Muy muy rica Ya veis, 5000 de oro Vale, primera bola morada Como ya siempre os digo Vamos a ir buscando coches que no tengamos Ha salido nueva actualización Hay nuevos coches Coches que no tenemos, que necesitamos para fusionarlos Ya sabéis que ha salido un nuevo coche fusionado Un nuevo coche oculto que si todavía no lo tenéis, pasaros que aquí arriba en la descripción os dejaré el enlace de cómo conseguir este cocho oculto que aparece en el castillo, ¿eh chicos? No es muy fácil que digamos, hay que hacer una serie de cosas, hay que matar a gente, muy difícil, ¿vale? Si todavía no lo tenéis lo comprenderé, porque a mí me costó mucho. Vale, otra morada, parece que esta apertura va a ir de moraditas, abrimos. Ojo, ese polar que tanto nos conseguí. Nos. Tanto nos. Esto nos dificultó conseguir. Vale, necesitamos dos aperturas de máquinas, chicos. No nos salía y lo necesitábamos. Vale, vale, vale, vale. Común, ahí están, mis amigos las comunes. Vale, nos sale un squad. Llevamos ya cuatro máquinas, chicos. Darle like. Por más aberturas de Crash of Cards Que ya sabéis Si queréis que vuelva a seguir Darle un buen like Porque así sabré que os ha gustado mucho O no os ha gustado Para subirlo más, no subirlo menos Bueno, ya vosotros Lo sabéis Estrabante que lo tenemos ya Maximizado Y vamos con el siguiente Bueno, me gustaría también Ojo, vamos a abrir Vamos a abrir muchas máquinas, eh chicos Me gustaría que como mínimo me saliese una legendaria Hace mucho tiempo que no me sale una legendaria Hemos hecho aberturas muy grandes Y últimamente no salen legendarias No sé si habrán bajado el rango de probabilidad El porcentaje Pero antiguamente Están los vídeos que lo corroboran Habríamos 20 máquinas Nos salían 2 lege legendarias no sé, sinceramente, porque ahora salen muchas menos Pero bueno Vamos con la siguiente Común, vale A ver si antes de pasar el ecuador de máquinas Nos sale alguna legendaria, estaría muy muy bien Vale, necesitamos legendarias Después de hacer el helicóptero De fusionarlo, nos hemos quedado eh, Si no recuerdo mal Sin camiones, monstruo Vale, no tenemos esa legendaria Al haberla gastado, porque cuando funcionamos Un coche, gastamos los coches nos quedamos sin ellos. Vale, otra común. A ver, a ver, a ver, ¿qué puede ser? dámelo dos, papi. Bueno, carretilla de mina. Bueno, bueno, bueno. Este sí que es difícil de conseguir, chicos. Porque a menos de que tengáis amigos que jueguen al juego, es muy complicado tenerla. Sinceramente es imposible. Porque necesitéis, aparte de vosotros, dos amigos más para poder tenerla. Y eso nunca se puede tener, ¿vale? Quita nieves. Al 3. Ok. Ok, ok. Vale, hemos abierto ya 10 máquinas, chicos. Quedan 40, ¿eh? Vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, legendaria. Bien, bien. Joder. Antes la pedíamos y aquí la tenemos. Bueno, 3, 2, 1 El submarino, bueno Submarino que Lo tenemos ya maximizado Bueno Me podría haber salido otra Sinceramente No le vamos a hacer un feo, nos dan 10 gemas Y seguimos Primera legendaria del vídeo, chicos Sale prontito, no tenemos que esperar mucho Crucemos los dedos Porque nos salgan más máquinas Legendarias y vamos a abrir esta común un... Bueno, bueno, bueno El quitanieves, de nuevo Vale, lo mejoramos, perfecto Y ojo que estamos muy cerca De subir de nivel Estamos muy, muy, muy, muy cerca Vale, vale, vale Ah, sí, chicos También deciros Ojo, no he dicho nada al principio del vídeo 2.000 suscriptores Chavales Hemos alcanzado la cifra de 2.000 Muchas gracias a todos, los es, a todos los que estáis suscritos. De verdad que para mí es una alegría haber llegado a tantos suscriptores. No, no pensaba al principio que fuera a llegar a tantos. Bueno, deciros que voy a seguir subiendo Clash of Cars. Que me siento muy cómodo subiéndolo. Muy feliz. Me gusta mucho el juego. No me aburro para nada. Y bueno, mientras no me aburra, seguiré subiéndolo. Subimos de nivel. Nivel 44. Guas, pinturita rica rica Bueno, bueno No tiene pinta de estar fea, eh Luego seguramente la probemos Y bueno Lo que estaba comentando Yo en el canal voy a subir lo que me dé la gana, sinceramente Por, Porque me lo paso bien Y si yo me lo paso bien Seguramente vosotros también os lo paséis bien Entonces, de momento me gusta mucho subir Crash of Cards Dudo mucho que lo deje de subir Quiero subir también otros juegos Ya habéis visto que estoy subiendo... Otras cositas. Eh. Dentro de poco van a salir nuevos juegos. Intentaré traer juegos nuevos, recién salidos al mercado. ¿Vale, chicos? Para que los podáis ver, disfrutarlos conmigo. Y bueno, otro card. Otro card. Ok. Vaya, van quedando menos máquinas. Vamos a ver qué sale ahora. Vale, otra común Perfecto Común es Everyone Always, siempre comunes Vale, la moto de nieve Nos han salido ya Varias Varios coches ocultos Vale, otra común Perfecto Como me gusta abrir máquinas me hace una ilusión Bueno, bueno, otro coche oculto Espectro que no nos había salido en máquinas hasta ahora Porque lo subimos al 2 A ver si nos diese para subir otro nivel Y farmear un poquito la cuenta Ya sabéis que cuando subimos de nivel Nos mejoran armas O en este caso, por ejemplo, nos han dado una pintura Que tiene pintaza Ya la probaré en algún vídeo y la veréis Ok, una gemita, van faltando menos máquinas, 31 máquinas, ojo a la morada, se viene morada, aquí está la morada, vamos a abrirla, ojo, ojo, coche cápsula, perfecto. Bueno chicos, también deciros, estaros muy atentos al canal porque voy a traer un vídeo muy muy muy bueno de Clash of cars un vídeo donde que creo que no se ha hecho hasta ahora vale en el que voy a hablar de cosas muy interesantes sobre los coches vale bueno deciros también que ha salido el oro deslizador que después de gastarlo en un coche fusionado no lo teníamos perfecto este coche que me encanta a mí que es tan difícil ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Legendario otra vez! ¡Legendario otra vez! ¡Perfecto! ¡Guas! Segunda legendaria, por favor. No, submarino, no Submarino no Jolines. Jolines Vale, vale, vale, vale. Bueno, estaba diciendo que lo difícil que es conseguir el totem. Y no ha salido Otro Otra bola legendaria, chicos. El submarino. De todas las que hay, era la que menos queríamos Ya te lo digo yo Entre esa y el coche de velocidad, que también lo tenemos al máximo Pero bueno, porque no nos saliese repetido otra vez el submarino Madre mía el submarino, chicos Madre mía Tiene ganas de salir Tiene ganas de salir Bueno, no nos deprimamos todavía Queda mucha apertura de máquinas y todavía nos puede salir otra legendaria A ver qué nos sale aquí Vale, el camión SWAT furgón Más 10 Seguramente subamos de nivel en este mismo vídeo Otra vez más Así que vamos a seguir 26 máquinas, chicos Ya queda menos Bueno, no sé lo que estaba diciendo antes No acuerdo más Así, ah, bueno Estaros muy atentos al canal Porque voy a traer un muy, un muy, muy, muy buen vídeo de Crash of Cars vale os interesa mucho verlo así que suscribiros si no estáis y muy importante darle a la campanita para que recibáis todos los vídeos que subo ¿Eh chicos porque si no le dais eh, youtube no os informa vale no os en mis vídeos a menos que os metáis en mi cuenta y ya veáis que he subido un vídeo bueno camión de lados vamos a seguir Qué apertura más buena, chicos. De reventar el botón de like. Ojo, morada otra vez. A ver, ¿qué me das? Bueno, bueno, bueno, bueno. Escalofríos que no lo teníamos, ¿eh, chicos? Perfecto. Esto es de la anterior. De anteriores actualizaciones. Mira que es difícil que me salgan los coches. Nos ha salido todavía un coche de la nueva y última actualización. Dipper Cuadrícula, no. ¿Nos va a salir en esta bola? Sí. Venga, dámelo. Me cago en la mar. Vale, nos sale Robert Lunar. Coche oculto de la luna. No le voy a hacer un feo. Pero me gustaría que me saliese algún coche nuevo, eh, chicos. No estaría mal. Otra común. Aquí nos puede salir algún coche nuevo de la última actualización. Que no nos sale nunca. Venga, madre mía. Es una maldición gitana o algo. Madre mía, imposible, vale. Más 10. Poquito para el 45 y seguimos. Y seguimos, chavales. Nos podría salir algo también para fusionar algún coche, chicos. Que, que yo creo que a vosotros os gusta mucho que os traiga esos vídeos. Si no los habéis visto, los dejo arriba en la descripción. Vale. Me gusta siempre enseñaroslo todo Y cuando puedo tener algo Lo traigo al canal para que lo veáis Épica Perfecto Me gusta, me gusta Dame el ariete Por pedir que no quede Ojo Predic, Predic Me da el ariete Perfecto, no lo teníamos chicos Me encanta Me encanta porque nunca me había salido y lo necesitamos para hacer un coche fusionado. Vale, otra épica. ¿Por qué no me das otra vez el ariete, chaval? Venga, por pedir el ariete. Ah, la limusina. Bueno, más 40. Subimos al nivel 45. Perfecto. Ahí está. A ver qué nos setan ahora. Abrimos cajita. ¿Cómo? Nuevo modificador. Camuflaje. Vale. Son minas. Son minas, chicos. Que van soltando. O sea, que son minas que como si fueran cajas de, de regalos de estos de Crash of Cars. Donde salen las armas. Camuflaje, para que la gente se confunda. Bueno. Muy bueno Me gusta, me gusta pues Perfecto, la verdad es que las había visto antes Y la verdad es que me extrañaba mucho Porque decía ¿La gente? ¿Cómo suelta esas cajas? ¿Por qué? Si es porque están Al nivel 45 o más ¿Qué hago en la mar Vale, bueno, el ariete otra vez Y si me permitís, chicos Y si me permite el juego Nos vamos oh, 109 gemas para que me den otro ariete. Vale, era por comprar varios. Y así lo podíamos porque necesitábamos cinco para poder fusionar un coche. Pero no tenemos las suficientes gemas, así que pasamos. Bueno, nos han salido dos. No estamos nada, nada descontentos. Al contrario, muy contentos de que nos hayan salido dos arietes. Que no tendríamos ninguno. Y vamos a seguir. Ojo al hot dog. ¡Ojo! ¡Ojo! 16 máquinas entre estas 16 máquinas legendarias Legendarias, chicos Recordadlo Tercera legendaria del vídeo Vamos a por la tercera Bueno, bueno Coche listo Perfecto Más 10 Al menos no lo tenemos al máximo Vamos mejorándolo poquito a poquito Y vamos allá con la próxima máquina ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Morada Estoy expectante por ver Si es legendaria o no Vale, vale, vale Escalofrioso otra vez Bueno, esta apertura me está encantando, eh chicos Muchos coches que no teníamos Que nos salen una Y otra vez Así perfecto Vamos mejorando también muchos coches ocultos El ariete que no teníamos Lo necesitábamos Un par de legendarias Que aunque las tengamos repes nos han dado 20 gemas Que no está nada, nada mal Y bueno, nos vuelve a salir el fantasmal Coches que no tenemos mejorados Pero que mira Nos están saliendo en esta gran apertura 13 máquinas Ojo al número de la mala suerte Que será Común Bueno, bueno, bueno bueno ¿Qué me da el número 13? A ver ¿Qué me da el número 13? El buggy arenero Vale, mejorado al máximo Si no recuerdo mal Es el nivel 9 de las comunes Y seguimos Ya queda menos, chicos Ya queda menos Ahí está, otra común Que va a ser ¿Qué será? ¿Qué será? 4x4 Bueno Pocos coches Maximizados esta vez, chicos como decía antes, muy buena apertura, eh, chicos. Nada maximizado. Me da igual que no me den gemas. Vamos mejorándolo todo, farmeando la cuenta. Me gusta tenerla siempre al máximo. Y el es que este sí lo tenemos maximizado. Bueno, dan dos gemitas. No le hacemos un feo. Y seguimos. Épica. Bien, bien, bien, bien. Dame la ariete, venga. El ariete, ¿eh? El ariete. Bueno. Depósito de aceite. Maximizado esto, es lo que os decía, chicos. No me gusta mucho. Pero bueno. Es épica. Nos dan 5 gemas. Que para una posible futura actualización. tengamos algo de gemitas para comprar. Quién sabe a saber qué. Legendaria. Nuevos coches. Coche de policía. Subimos al 8. Perfecto. Siguiente máquina. Ya queda menos. Nos acercamos al final del vídeo, chicos. Espero que los hayáis pasado muy bien conmigo. Un rato agradable. Común. Un... Vale, otra vez el Furgón SWAT. Que ya le va faltando menos para estar al máximo. Y ya, a menos de que nos hagan épicas o legendarias. Dudo mucho que subamos de nivel en este vídeo. Otra vez. Otra común. Así seguro que no subimos de, de, de nivel. A ver qué nos sale. Otra vez la garretilla y mina. Bueno, al 5. Y no veo mucha cosa. A ver si os sale alguna otra legendaria. <risa> la legendaria, que por ahí veo mucha bola amarilla, ¿eh? Bueno, épica. A ver, si no la tenemos Nos dan 40 de experiencia Y al menos subido de nivel, eh Mira que antes que he dicho que no Pero vamos a subir ¿A que sí? Cago en la mar Maximizada Ay, ahí estaba la oportunidad de subir de nivel, eh chicos Ahí estaba Con comunes no llegamos Ya te lo digo yo Con comunes no llego Bueno Quién sabe, de 10 en 10 Lo mismo A ver, a ver, a ver Venga Vamos a ponernos como objetivo llegar A nivel próximo Otra común, vamos a cruzar Los dedos, para que no la tengamos Maximizada Ahí está Tractor, muy bien No está maximizada Nos dan 10 de experiencia Nos quedan 300 monedas 3 máquinas y 25 de experiencia que ganar chicos, así que vamos a continuar ya sabéis, como objetivo subir de nivel, otra común no la tengamos, ahí está no la quiero tener maximizada o simplemente no la quiero tener de ninguna manera una nueva, venga moto de nieve, muy bien, más 10 dos máquinas chicos lo tenemos muy cerca dos máquinas chicos, vamos allá me froto las manos Venga Otra común Perfecto Poco a poco Con paciencia y saliva El elefante se la metió A la hormiga Madre mía Pues ya la hemos cagado Ya la hemos cagado A menos de que nos salga Una rara Una épica, una legendaria Aquí Hoy y en este vídeo no se sube de nivel. Vamos allá. Crucemos los dedos. Venga, dame algo. Épica. Bien. Bien, joder. Que no la tengamos, eh. Maximizada. Por favor, te lo pido. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Bien! ¡No mal! ¡Ah, qué desastre! ¡Qué desastre! La tenemos ya, chicos. ¡Qué desastre! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis pasado un gran, un grato rato. Me gustaría que os suscribierais. Dejarais un like muy, muy, muy grande. Si os, os lo habéis pasado muy bien. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!